Hola, si tienes una impresora ESO L4150 y tiene el error de almohadillas Quédate hasta el final y te diré paso a paso qué hacer, ¿listo? Ok, vamos a proceder, soy Wilton Martínez eh, Esta es la información, aquí está el error, perfecto Lo primero que vamos a ver, segundo, impresiones en cola Vamos a borrar las impresiones en cola, cancelar y se van ¿Por qué? Porque si yo no hago esto, me va a sacar error de comunicación, ¿listo? Ok, tenemos el programa, abajo en la descripción está el link para que te descargues el programa Hay una página que te dice paso por paso para resetear, ¿listo? En caso de que no tengas el programa, me contactas y yo remotamente, como estoy haciendo en estos momentos eh, Te instalo el programa y hago el reset Segundo, vamos a abrir el programa, te sale esta ventana, no te preocupes Está mi nombre, está el nombre, el nombre de la impresora, correcto, y la ID. Necesito que envíes la ID, control C, me la envías, ¿vale? Me la envías, ahí está mi número, la pego, perfecto. ¿Qué más necesito? El correo electrónico y eh, la foto del pago, Esto ¿eh? es lo que necesito, perfecto. Una vez ya envíes todo, te envío la llave. Ok, la llave la guardas acá. No se abre, no se ejecuta, se queda aquí tal cual. Si es la L4150, debe ser L4150. Ok, pero no se crea, esto no se va a crear. Simplemente yo te la envío una vez hayas hecho el pago. Listo, doy doble clic, perfecto. Se abre el programa, perfecto. Aquí está abierto. Aquí están mis datos. Wilton Martínez, eso. Damos clic en select. Buscamos el nombre de la impresora. Vale, aquí está el puerto. Debe estar conectado al cable USB. Este es importantísimo. Si está por Wi-Fi, no te funciona. Y el modelo debe ser correspondiente. L4150, debe ser equivalente. Si aquí si hice una cosa diferente a esta, no te va a resetear, te va a sacar error de comunicación porque es incompatible. Listo, damos clic en OK. Ok, damos clic en particular. Por favor, en los comentarios escribe cualquier duda cualquier algo que no entienda lo escribe por favor te invito a que escribes en los comentarios eh, así si voy muy rápido en los videos o muy lento me escribe estamos clic en Waste Impact ok perfecto esta es la herramienta para resetilla. damos clic en mail clic en Planner y damos clic en Chat, vale perfecto vale ok te muestra al 100% importante que no estés usando la impresora en caso de que se te, te bloquee o algo, como pasó ahorita, lo que debes hacer es apagarla y encenderla, ¿listo? Para que se quite el bloqueado. Te va a salir el error de comunicación 20.000, ese error, ignóralo, no pasa nada. El problema es cuando es 21.000. Cuando es 21 es, es porque es incompatible, ¿listo? Ok, está en 100%. Vamos a darle clic acá, e inicializarte. Clic en aceptar. Y listo, ya quedó reseteada. Vamos a pedirle al cliente que apague y encienda. Si no apaga ni encienda, no va a pasar nada. no Los efectos eh, no se aplican a la impresora. ¿Qué hay que hacer? Apagarla primero para poder cerrar este programita porque no te va a dejar cerrar. Y segundo para que pueda imprimir. ¿Listo? Ya regreso. Ok, damos clic a aceptar. ¿Vale? Ahí se nos abre. Así ya no deja cerrar. Perfecto. Podemos cerrar la ventana. Listo. Ok, ya quedó, perfecto, ok, esto ha sido todo, si te gustó el video por favor dale click en me gusta, click en like, un pedazo de like a este video por favor, te agradezco, click en me gusta, click en suscribirte y clic a la campanita. Contáctame al whatsapp 301-692-8346, te alojo Wilton Martínez de ResetOK.com -okay